Sí, ¿Cómo están todos? ¿Tú sabes que cuando yo vine a, acercándome al estudio, al programa, estaba el juego, ¿cuánto, cuánto? Es cinco a cuánto? 5 a 3. 5 a 3. A mí no me gusta, yo, yo, yo, a mí no me gusta ver juegos porque es como medio pavoso. Yo, yo prefiero ir enterándome, ¿no? Pero de todos no. modos, yo comencé a ver juegos y ahí veía, están los gringos arriba, ¿vale? Y los gringos arriba, mira, ¿eh? Están los, está, el juego está ahorita, en este momento. 6 a 5 ganando Venezuela. 6 a 5 ganando Venezuela. ¿eh? ¿Eh? 6 a 5. ¿En qué inima? No, lo tengo, ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí aguantadito. 6 a 5. A medida, yo hasta que no sé, como dice... Chávez, Chávez decía, ahora el comandante decía... Hasta el último out, el juego no ha terminado. El juego no ha terminado. El, el mismo locutor... Dijo, ¿todavía va a mitad. De, ¿va ¿En qué van? Cerrando el quinto. ya cerrado. Cerrando el quinto. Ok, vamos a la mitad de juego. Ahora, ¿qué falta? Iríamos contra Cuba para la final, ¿verdad? Dios mediante. Dios mediante. Amén. Amén. Los dioses de allá, de, de Churumerú, digan amén. ¿Verdad, compadre? Nuestros dioses de Churumerú. De los pemones digan amén ahí vamos miren no yo estoy propagando no vayan no vayan a estar no vayan a estar yo lo tengo bajo de volumen no tiene volumen pero estoy acá rato estoy volteando ahí tenemos que estar mosca con eso pero estoy emocionado estoy emocionado porque ¿Cómo cambiaron las cosas rapidito ¿verdad? cuando yo llegué aquí que no hace ni no hace ni media hora ¿Ah? están estaban en el cuarto inning y estaban ganando los gringos ¿Eh? Hasta metieron un jonrón por allá, metieron el jonrón que metieron y los gringos, ¡ah! Ya está bien. Está bien. El que espera, el que no espera, desespera. no Tú no, no estás así. Y ahorita que estoy en modo tigre, ¿no sabes cómo es modo tigre? La... Al acecho. Sí, como caimán en Boca Caño. No, no, pero yo no estoy en modo caimán, yo estoy en modo, modo tigre, así. Haga zapadito. ¿eh? <ríe> <ríe> y hasta que no termine el juego, repito, hasta el último, ¿ah, Candelson. son? 27. Exacto. Hasta el año 27 no se termina ese juego. Imagínate, si los gringos, te le están quebrando los bancos. <ríe> Ahora, ahora cogieron a, a, a, a atacar TikTok la cosa empezó por las gobernaciones perdón por los por los gobernadores de, de Estados Unidos no todos nos agarraron le prohibieron ahí mismo en el enlace en el congreso prohibieron ningún representante del congreso utiliza TikTok imagínense pues. ahora resulta que el ataque es contra TikTok una por allá en, en, en una televisora gringa ya lo van a ver Agarró y dijo que una ucraniana heroína, una ama de casa, tumbó un dron ruso con una lata de tomate. <risa> Pana lo sacaron en una de las cadenas más importantes de Estados Unidos. Así tienen, así están tratando, que están tratando, que no han podido, de embobar al pueblo norteamericano. Embobarlo. Llegó Irán, se reunió con. Este, con la, el arbitraje, digamos, pues, con la intermediación de los chinos, se reunió Irán con Arabia Saudita, llegaron a un acuerdo, ya salió amenazando a Estados Unidos. Oh, porque Irán está haciendo bombas nucleares, que yo no sé qué. No, no, no, no, hay bombas nucleares. ¿Cuáles son las otras torpezas? Tratando de tapar el tema de Nord Stream, ¿sabes? Que lo hicieron ellos, lo hicieron los gringos. Y ahora van a perder conveniencia. Perdón, hasta la U27 no puedo decir eso. Pero ahí vamos, ¿verdad? Están bateando los gringos. Sí, están bateando los gringos. ¿Quién está pichando por nosotros? A Averígame, averígame quién está pichando por nosotros. Bien, ok. Vamos primero que nada. Vamos a ver. <ríe> Ana, va en serio, Ana, va en serio. Dos baticas blancas y descalzo. <risa> Mira, ahora vamos a dictarles aquí los recomendados para Twitter, para nuestra cuenta Twitter. De inmediato va a ser publicado en nuestra cuenta Twitter, la hojilla en TV. Hojilla Silva, perdón. Hojilla Silva. Van los 10 recomendados de Twitter. Señora Piso Miranda Piso Vic. Y Dania José Monaj, me imagino que es Monaga. Yenis Rivero 2. Ininosca 939. Lenín González C3. Varinés 2021. Elías Pisocabeza. Victoria 13 de K, Remaineir Acevedo Pesub. Estos son... Acevedo, sub piso. Estos son los 10 recomendados de Twitter para el día de hoy. Recomendado por Insta, para Instagram, para Instagram, ya ahorita me deben estar publicando en la, en la cuenta. Para Instagram, Luis Voltaje 1956, Naida Moya, Gary Neville o Neville, elso.romero.35, Chuchalabia, Ibarra, Ibarra Ramos Lourdes. Ibarra Ramos Lourdes. Edgar, perdón. Edgar Benítez 444. Teresa Alonso Díaz con S al final. Omi Piso 73 y Palmidugú. Estos son los 10 que hemos recomendado para Instagram. Ya está, publicamos en... en Twitter. Los batalladores por la patria nos unimos para vencer, así que hoy recomendamos... a ah, están todos publicados. Están todos publicados. Ok, y ya deben estar publicando, ya deben estar publicando. <risa> ya me escuchaste, Ana. <risa> Tranquila. Usamos, ¿tú sabes qué? Rosas blancas. Ah, unas rosas blancas. ¿Tú sabes dónde puede ser? Por allá por, por Cayo Sombrero. ...una playa... ...bien... ...el presidente... ...participó después de la... ...de la caravanata... ...le llaman caravanata... ...hay mucha gente que... ...no, ¿por qué le dicen caravanata? ...eso es igual que cuando decimos caminata... ...entonces se le dice caravanata que fue rememorando la siembra cuando se llevó al comandante Hugo Chávez, se llevó desde el cuartel, perdón, desde la Academia Militar al cuartel de la montaña. Diez años hace, estuvimos allá y el presidente habló en el cuartel de la montaña. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. A mí me pareció extraordinario ese discurso. Primero por los mensajes que trae. Sin embargo, unos días antes, y vayan preparando por favor el video 3, el video 3, no vayan a poner el 2 todavía, sino el 3. El presidente estuvo en un encuentro virtual con el Partido Comunista Chino, Xi Jinping, el presidente Xi Jinping, y varios partidos de todo el mundo que se reunieron virtualmente para debatir ideas. Eh, hubo un mensaje por parte del, del comandante presidente Nicolás Maduro, quiero que lo veamos ahora. El, eh, ojo, el video, el, el, el mensaje más importante para mí hoy, sin, sin menoscabar este, el... el ...su intervención, la intervención del presidente Nicolás Maduro... En, ...en la reunión virtual con el Partido Comunista Chino... ...reunión muy importante por demás. Eso lo que vimos fue la intervención de Xi Jinping... ...intervención de, lo, de algunos dignatarios, algunos presidentes de partido... ...en caso nuestro, que es el presidente Nicolás Maduro... ...el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me imagino que después hubo unos debates que no necesariamente tienen por qué salir. Sobre todo cuando hablamos de estrategia, hablamos de, de lo que está pasando en el mundo. Pero para mí el discurso más importante de esta semana fue el del presidente Nicolás Maduro, no solamente a la juventud, sino el que él tiró en el cuartel de la montaña, frente al comandante Hugo Chávez. No solamente por la reafirmación de nuestro compromiso revolucionario con el comandante Hugo Chávez, sino por el mensaje. Yo, uno trata de... Yo, yo con el presidente Nicolás Maduro hago más o menos lo mismo que hacía con el comandante Hugo Chávez. Que le queda a uno la costumbre, que es tratar de leer entre líneas. No aprende muchísimo... Créamelo. Bien, vamos primero con la intervención del presidente Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la reunión con Xi Jinping, Partido Comunista de China y, y una gran cantidad de partidos de izquierda en el mundo que se reunieron virtualmente con el Partido Comunista Chino, Rueda. El Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido joven, surgido al calor de la revolución bolivariana, fundado por nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Un partido que nació bajo las banderas de la construcción del socialismo desde nuestras raíces libertarias. ...desde nuestras raíces profundas, latinoamericanas, caribeñas... ...un partido que nació como una fuerza social y política... ...al calor de la lucha contra el imperialismo norteamericano... ...y su obsesión de hegemonizar y dominar a nuestra América... ...que nació al calor de la lucha por construir, querido hermano presidente Xi Jinping... ...construir en nuestra patria un modelo propio, económico, social, político. Les envío todo nuestro compromiso en el trabajo y en la lucha diaria por construir como estamos construyendo... Una alternativa al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, al hegemonicismo imperialista. Una alternativa independiente, soberana. Como ustedes saben, Venezuela ha sido víctima en los últimos años de un acoso, de una agresión permanente. Más de 900 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales se han impuesto sobre nuestro país. Y nuestro pueblo, con una gran conciencia, ha resistido a estas medidas, a estas agresiones, y hemos pasado de una etapa intensa de resistencia, a veces... Una resistencia dolorosa a una etapa de recuperación, a una etapa de crecimiento que nos debe llevar hacia etapas superiores de desarrollo y de prosperidad social y económica para nuestro pueblo. Observamos el mundo, cómo se trata de poner aprueba la energía maravillosa de los pueblos que buscan independencia, paz, igualdad, desarrollo. Cómo se intenta imponer un modelo unipolar, desconociendo la diversidad del poder cultural, espiritual y político de los pueblos. Ya eso es imposible en el siglo XXI. Los tiempos de los imperios se acabaron. Los tiempos de los pueblos han llegado para ahora y para siempre. Que nadie dude eso, compañeros del mundo. Que nadie dude que ha llegado el tiempo de la articulación de un nuevo mundo. Que nosotros llamamos el mundo multipolar el mundo multicéntrico, el mundo de la independencia y la articulación y la integración de los pueblos, en el camino correcto de construir una civilización como ha planteado el compañero Xi Jinping, una civilización que permita hacer brillar, ...la diversidad hermosa de la cultura y de la fuerza de los pueblos del planeta. Una comunidad de destino compartido. Y creemos que ha llegado el momento de la historia. El momento de los pueblos. Ahora sí ha llegado la hora de los pueblos. Para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje al capitalismo neoliberal, al chantaje económico, al intento de imponer a través de la coerción, del chantaje, de la agresión, imponerle a nuestros pueblos su dominación. Venezuela se ha resistido. Y yo les puedo decir, compañeros del mundo, aquí está Venezuela, nuestra patria de pie victoriosa y avanzando en los caminos de la independencia de la paz ha llegado nuestra hora presidente Xi Jinping cuente usted con todo el apoyo de Venezuela de nuestro pueblo y del partido socialista unido de Venezuela para el empeño de construir una civilización donde quepamos todos Muy, muy importante esta intervención, no solamente por el hecho de que ahí deja muy claro nuestro presidente Nicolás Maduro, deja muy claro cuál es la posición nuestra. Independencia, soberanía y sobre todo combate permanente en contra de las sanciones, es decir, de las medias coercitivas unilaterales criminales. Y hay algo también que para mí es muy importante, que es la declaración ya casi que unánime en el mundo, ahora mismo, y se los digo con propiedad porque vi esta, esta semana ha sido terrible, terrible para la economía europea y norteamericana. <coughs> Han hecho de todo para tratar de, de retomar la el rumbo. ...en Wall Street con el capital especulativo, el capital bancario, que no lo tienen... ...todos los bancos del mundo vendiendo los bonos, los bonos a menor precio de paso... ...vendiendo los bonos, a, a, saliendo de los bonos norteamericanos... ...Estados Unidos está entrando ya, ya, listo, en esta semana... ...aunque lo nieguen, está entrando en una recesión profunda... Esa recesión, obviamente, de esa recesión nosotros no vamos a salir salvo. Nos van a llegar los coletazos acá. Pero indudablemente que la, la, el hegemón mundial económico está cayendo. Va cayendo en barrera. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Mi video inicial. Una canción que, que la cantó Chávez y la cantó Fidel en un programa que se hizo, si no me equivoco, un aló presidente que se hizo en La Habana, en Cuba. Un aló presidente que se hizo cuando llegó este, el comandante Chávez y cantó Venezuela. Y estaba Fidel al lado, Fidel trató de acompañarlo con el, con el canto. ¿Por qué yo puse ese video? Miren, yo les he estado pidiendo, lo que pasa es que no sé cómo están las cuestión con los derechos. Los derechos, yo, yo siempre hablo con, con mi camarada, Ali Padrón, para tratar de conseguir, pero no videos de un minuto, no, no, no, no. Videos de nuestros llanos, de, nuestra, de nuestras montañas en Mérida, Táchira, Trujillo, o sea, nuestro sector monta, este, montañoso. Nuestra gran sabana, que es indudablemente, yo no es porque nací en Ciudad Bolívar, pero es indudablemente uno de los espectáculos más impresionantes, más hermosos que hay. Eh, nuestras playas. Tenemos en América Latina, creo que, una extensión de playas incluso hasta superior a cualquier otro país en, en América Latina. Yo no estoy hablando en este momento del... ...enorme potencial turístico... ...que nosotros tenemos... ...que lo tenemos... <coughs> ...sino demostrarle al mundo... ...necesariamente... ...cómo es nuestro país... ...yo me puse a buscar videos en... ...en YouTube... ...y... ...una gran parte de los videos... está expotricando de Venezuela... ...y nosotros tenemos... ...un país hermosísimo... ...un país hermosísimo y... y y me duele muchísimo encontrarme con mucha gente que lo que hace es despotricar de Venezuela para, para descalificarla ante el mundo. Y, y es una estupidez pues su propio país. Un venezolano que no ame a esta patria. Yo la, la he recorrido de cabo a rabo. Yo, yo digo desde allá, desde, desde la frontera con Brasil, por el lado de Guayana, hasta allá arriba, en la Guajira a dos, tres, cuatro kilómetros de la, de la frontera con Colombia. que He tenido oportunidad de ir a los monjes. Fui una vez, estábamos haciendo un programa especial para, para la Comandancia General de la Marina en ese momento de la Armada, y estuvimos recorriendo todos los, los... me acuerdo clarito que nosotros hicimos un recorrido por todos los faros, y entre ellos el faro de los monjes, o sea, soberanía. Y créanme, los ojos se le llenan uno de orgullo, Así como suena, se le llena a uno de orgullo viendo, viendo la patria, viéndola. No es eh, el clásico turismo de agarrar por una playa, que sea a palo, o, o pues ese, ponerse a hacer windsurf, ni nada de eso. Sino que, que tienen todo el derecho de hacerlo. Quienes vengan, los que, los que quieran ir a hacer windsurf, los que quieran hacer montarse en una, en una lancha, los que quieran hacer ese tipo de turismo. No, es... Es el gusto, el amor inmenso que se nos, se nos nos nace adentro cuando estamos viendo la patria, viéndola a través de los ojos amorosos de, de, de, de sentirse orgulloso de ser venezolano. Y yo le he pedido a mucha gente, los que tengan eh, videos, los que tengan con drones o que tengan videos profesionales, pues, que, que nosotros podamos llevarlos al exterior para enseñarlos. ¿Por qué? Porque es una manera no solamente de nosotros mostrar lo que son nuestras bellezas, nuestra patria, pues, sino también para que vean el orgullo que nosotros tenemos. Porque tan bonita es una playa como meterse en una comuna en donde se está sembrando, en donde tú ves a nuestro pueblo trabajando. O ir allá... Por ejemplo, como una vez nosotros nos fuimos hasta allá arriba, más allá arriba de Trujillo, por allá por la puerta, a la lagunita, allá arriba, y ver y ver a los campesinos sembrando con bueyes. Con bueyes. Yo tengo videos de, de ese programa que hicimos especial en Trujillo, de ver, de ver a, a, a la gente trabajando, de ver a la gente enamorada de su, de su tierra. Y cuando yo digo eso es porque es lo que nos enseñó Chávez. No solamente por el hecho de que nos sintamos orgullosos de haber nacido en la patria, en esta patria, y de los que llevamos mucho tiempo en esto, hablando de liberación, de independencia, de revolución, sino lo que nos dejó Chávez, implícito en el alma, que es la, la independencia, esa herencia, la independencia, la soberanía, excelencia, tenemos que cuidarla. Eso tiene que ver con el, la intervención del de presidente Nicolás Maduro en, en el cuartel de la montaña. Por pues eso que yo digo que yo aprendí, en medio de todo y viendo después de eventos que pasan, pues, pero yo aprendí a leer entre, entre líneas a mi comandante Chávez, al a presidente Nicolás Maduro, a Diosdado, aprendí a leer. Y sobre todo cuando hay un reclamo permanente por parte del presidente, por parte del, del vicepresidente del partido, el presidente de la república y presidente del partido, por parte del vicepresidente del partido, ese reclamo justo, necesario, que hay siempre de luchar, ...sobre todo contra la corrupción... ...no entiendo porque yo siempre... Yo, yo, he, ...yo he asumido una posición que a mí me parece... ...que es la más adecuada... Para, ...para cuidar a la revolución... ...a mí no me gustan los habladores... ...yo hasta que no haya una... ...un, un pronunciamiento oficial... ...de la revolución... ...del Estado... Mis opiniones serán así: de preservación de la revolución. Por ahí andan amenazando. Primero, lo que yo de, denuncié el otro día, que son unos audios de, de supuestos militares, que tal. No, no, no. Eso, todo viene de Miami. Y ahora resulta que están amenazando con demandar. No demande, cuando quiera. A quien quiera. Porque hemos notado, sobre todo. ...me da risa porque yo lo puse en un Twitter... ...del jueves para acá... ...que hay una amplísima, amplísima desesperación... ...por parte de factores... ...que no cesan... ...que tienen simple y llanamente... ...me demandas por lo que voy a decir... ...que tienen simplemente que ganarse sus dólares... ...para seguir atacando a la revolución bolivariana... ...y no lo van a lograr... ...en el décimo aniversario... ...de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez... El presidente Nicolás Maduro se tiró un discurso, no solamente oportuno, hermoso, pero muy oportuno. Para recordarnos qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué estamos haciendo para preservar la revolución? Es bien interesante este discurso. Rueda.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 Diez años después, podemos decir, comandante Hugo Chávez, ¡hasta la victoria siempre! ¡Sí! Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, camarada. Por parte, yo recuerdo siempre que el comandante Hugo Chávez nos decía, nos repitió hasta la saciedad que lo local no es lo local nada más, tiene que ver con lo regional, ¿verdad? Lo regional, no es lo regional nada más, tiene que ver con lo nacional. Y lo nacional, no es no lo nacional nada más, tiene que ver con lo internacional. Hubo un programa aquí, donde yo hice una denuncia... una serie de audios, videos, cositas que sacaron, prepararon, saben. Hay dos personajes que cada vez que ellos tuitean, cada vez que ellos dicen algo, es porque... Tienen conexiones con la CIA, tienen conexiones con este, las fuerzas que están tratando de desestabilizar a la a, a Venezuela, la revolución. Y nunca hablan por hablar. Ellos manejan, porque los utilizan, uno de ellos nacionalizado colombiano, de paso, ¿Mm? pero los utilizan para eso, para enviar mensajes. El caso de, Fe, de Alberto Federico Ravel, un asqueroso mercenario, y otro asqueroso mercenario llamado Miguel Enrique Otero. Cada vez, mira, pueden hablar todo lo que quieran en el venezolano TV, Patricia Poleo, Colina, el otro que está en Alemania, el Daniel Lara Faría, no. Pero estos dos personajes, las veces o sacan rumores hacia las redes sociales, es porque hay un plan preconcebido. Esto no estamos, no estamos diciendo nada extra, extraño, esto pasa. Yo no les estoy dando importancia tampoco, sino simplemente ellos forman parte, son vehículos, vehículos de esa basura que mueve la CIA y que mueve el Departamento de Estado. Ojo, yo no estoy dándole, repito, no le estoy dando importancia a ellos, son simples vehículos que trabajan de acuerdo a lo que les pagan por decir. Mercenario. <coughs> a su vez, para que vean, recordemos cómo está el mundo en este momento, tenemos a Estados Unidos con muchos problemas económicos, un sector muy pequeño de la industria armamentista, armamentista está llenándose de dinero con la guerra de Ucrania, está desindustrializando, ya lo dije en, en varias oportunidades, a Europa y viéndose hacia adentro con la quiebra de los bancos que han, que han ido cayendo uno por uno, este, hay un, un tipo de negocio TV que dice que hay un informe de Wall Street Journal ...que habla de más de 180 bancos que van a ir cayendo. No lo dije yo, lo está diciendo el Wall Street Journal. O sea, es decir, encontramos a Estados Unidos muy debilitado, lo sabe, está cayendo en barrera Y obviamente, lo dije también en un programa anterior... ...Estados Unidos va a para acá. Haciendo y todo la, la alianza que hizo con Australia y Corea y el AUKUS, que se llama por allá por el Índico, por el océano, por, por el Indo-Pacífico, perdón. Eh, haciendo todas las alianzas que sea, volando el Nord Stream, violando todas la, las leyes internacionales y cometiendo un delito, pues un delito, eso es terrorismo. Haciendo todo lo que ha hecho, Estados Unidos se ha dado cuenta que no queda otra opción que empezar a retirarse. ¿Por qué? Porque los gastos se le fueron para cielo, pues. Tuvieron que romper el techo de la deuda y seguir. Y ellos al final van a buscar América Latina como fuente de materia prima. Y ellos necesitan desestabilizar a Venezuela. Venezuela es, en este momento, la joya de la corona de los fascistas, del, del, del hegemonismo, este... ...digamos del, del imperialismo norteamericano... ...nosotros somos la joya de la corona. Nuestras particularidades como revolución... ...los tienen locos, igual como los tiene loco Nicaragua... ...igual como los tiene locos Cuba... ...que somos los tres puntales en este momento de América Latina. Hay gobiernos que están tratando en América Latina... ...de, de apartarse o liberarse de ese yugo norteamericano... ...pero siguen eh, teniendo internamente... ...tienen internamente fuerzas de la oligarquía que están luchando para que eso no suceda. En Colombia está pasando, en Colombia le están tratando de, de, de minar todo el, el camino a, a, a Petro. Eso pasó desde el principio y por debilidad en Argentina. Ahora mismo, si tenemos que hacer algún tipo de, de análisis rápido, ahora mismo que Lula y el gobierno de Lula, gobierno que no implica, o sea, es el Estado funcionando, está tratando de quitarle a la Fuerza Armada ciertas prerrogativas que tienen que lo hacen muy peligroso o sea, al sector de la Fuerza Armada brasileña y las posibilidades de que se dé no solamente un golpe parlamentario como el que le dieron a Dilma, sino que las posibilidades de que se den un golpe militar están a la vuelta de la esquina. Es decir, Estados Unidos en este momento, preocupado como está con lo que está pasando en Ucrania, que Ucrania está cada día ya perdiendo más fuerza, Estados Unidos va a voltear en cualquier momento acá y nosotros tenemos que estar preparados. Vean bien. ¿Cómo yo tuve que hacer un recorrido para llegar a lo que voy a llegar ahorita, que tiene que ver con el discurso del de presidente Nicolás Maduro? ¿Qué pasa si nosotros tenemos en cuenta que eso, digamos que tiene alta probabilidad de ocurrir? Porque, repito, nosotros somos eh, sui generis. ...en América Latina, porque tenemos una Fuerza Armada comprometida con la Revolución. Entonces, ¿a qué deben atacar ellos? A la Fuerza Armada. ¿Dónde ellos tienen que buscar, ubicar, desestabilizar el, el, la Revolución Bolivariana? Atacando a la Fuerza Armada. Y no tienen empacho en utilizar a cualquiera, lo decía el otro día, hay gente que se molesta cuando yo lo digo... ...pero hay un sector que se dice es que se decía hasta hace poco, ya no lo dice, que se decía hasta hace poco que eran chavistas de, de, de uña y sucio y, y, y con boina en el, en, el, en la cabeza, decían que eran los, los chavistas más chavistas del mundo. Yo no voy a decir que fueron utilizados, porque ellos saben, están conscientes. Yo leí un Twitter aquí que fue asquerosísimo. Y están conscientes... ...están conscientes del daño que hacen. Pero nosotros también tenemos un enemigo interno... ...y eso lo estaba... ...explicando el presidente. No me voy a referir en profundidad a eso... ...pero sí quiero decirlo. El comandante Chávez nos dio lo único que tenía... ...que es verdad, lo único que tuvo siempre, su vida. Y no es nada que nos la dio gustosamente... ...porque él lo dijo en más de una oportunidad... Me consumiré gustosamente por la revolución bolivariana. Y se consumió. Lo mataron, pues. Pues nosotros lo sabemos. <coughs> lo mataron. Pero también el comandante Chávez nos dio una especie de azimut, decía él, pues, una, un norte. De cómo, o sea, cómo debemos nosotros abordar la revolución desde lo personal. ...si tenemos... ...como dice el presidente Nicolás Maduro... ...si nosotros nos vemos en el espejo de Chávez... ...si tenemos los cojones... ...para dar la vida por la revolución... ...y cuando yo digo cojones es porque no es de la boquita para afuera... ...cuando nace desde aquí... ...el comandante presidente Nicolás Maduro nos está convocando a eso... ...a ver si nosotros viéndonos en el espejo de Chávez. Nosotros decimos, porque ya el comandante presidente tiene una espada de Damocles encima con, con, la, con los ataques y las sanciones y el haber sido acusado por, por una fiscalía espurva, es, es, es, ¿cómo se llama?, este, ilegal en Nueva York. Acusarlo y poner hasta recompensa, como que si estuviéramos en el viejo oeste. Hasta ahí han llegado el imperialismo a utilizar todos, todos los recursos. Ahora acusó a Putin, le lo, ordenó la Corte Penal Internacional que fuera puesto preso. Así más o menos le hicieron a nuestro presidente. El presidente nuestro ya sabe los riesgos que corrí, porque nosotros tenemos que cuidarlo. O como decía el otro día este, Jorge Rodríguez en la intervención del, del acto que hubo en la Plaza Bolívar... Dice, elecciones libres, ¿cómo son esas elecciones libres? Teniendo al presidente, nosotros tenemos que proteger al presidente de la república, pero el presidente tiene, eh, eh, oh, han venido provocando para que un loco venga y le meta unos tiros. Eso es verdad. Como también tenemos que cuidar a Diosdado como tenemos que cuidar a Jorge, como tenemos que cuidar a los liderazgos, al, al alto mando. Cómo tenemos que cuidar a Padrino López, tenemos que cuidar al alto mando militar. ¿Por qué? Porque puede venir un loco, pues... ...usted está sancionado, yo me gano 5 millones y yo agarro... ...o 10 millones o 15 millones y yo mato a esta persona. Porque más de un loco, de un loco puede tenerlo aquí en la cabeza... ...y sobre todo a los que le han metido... ...que nosotros somos el diablo, que estos comunistas son el diablo. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero muy especialmente... ...le puede pasar al Presidente de la República. Le puede pasar a Diosdado, le puede pasar... A, a gente de alta, de alto nivel, tal cual como hicieron cuando aquel intento con el dron de meterle un explosivo a todo el alto mando militar, cívico-militar que estaba allí. ¿Ves? Entonces, ¿qué, ¿a qué nos convoca el presidente? Repito. Nos dice a todos si tenemos los cojones para dar la vida por la revolución. Porque ahí es verdad y aquí es donde yo entro con mi crítica constructiva, por supuesto. Y yo le repito a todo aquel, bombillito, al otro, al otro, al otro, al otro, que no se, no, no se utilice lo que voy a decir porque el primero que se les va a poner de frente para decirle cuatro vainas soy yo. Nosotros tenemos gente que lamentablemente, era el culillo es libre. Y en un momento dado, pasó con Chávez. En un momento dado, pensaron en ellos mismos y salieron corriendo para Estados Unidos. Traicionaron. Salieron corriendo para Gringolandia. Nosotros tenemos gente, algunos por allí, que pueden decir... A boquejarro, así durísimo. Yo soy chavista hasta la madre, y yo doy la vida por esto. y el día que suene el primer disparo salen corriendo. Por eso la convocatoria del presidente no solamente una lucha contra la corrupción, porque muchas veces hasta la corrupción se da porque a alguien se le ocurrió, dice no, no esto se va a caer, eso pasa. Pasó, pasó con Chávez y pasó con el presidente Nicolás Maduro en el momento antes de ser electo por primera vez presidente de la República. Gente que se decía ultrachavista y al final terminaron traicionando a Nicolás y traicionando la proclama del comandante Hugo Chávez de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una, miren, una. Voy a repetir una frase muy, muy oportuna que siempre dice el comandante, el presidente Nicolás Maduro. Calma y cordura, nervios de acero. El Estado, la revolución, hará lo que tenga que hacer para combatir la corrupción. Yo tengo absoluta y plena fe en ello. ...absoluta y plena fe. Caiga quien caiga, lo ha dicho el presidente. Lo repito, lo repito yo, acompañando al presidente. Caiga quien caiga. Yo no estoy de acuerdo con los rumorcitos, con la cosa, el rumor X, el rumor Y. No, no, no. Pero nuestro combate no es solamente por estar en contra de la corrupción. Es la preservación... ...de la revolución bolivariana. ¿Ustedes saben la tremenda responsabilidad... ...que nos dejó el comandante Hugo Chávez... ...empezando por el presidente Nicolás Maduro? La tremenda responsabilidad que nos dejó... ...la tremenda tarea que nos dejó... ...que en las circunstancias... ...tal cual como se presenten... ...nosotros estemos siempre rodilla en tierra para salir adelante y proteger a nuestro pueblo. Esta es tremenda tarea. Yo sé cuál es mi rol. Yo sé cuál es mi rol. Jamás me verán asumir otro tipo de posiciones. No, no. Yo sé cuál es mi rol. Y yo creo que mucha gente tiene que saber cuál es su rol. El exceso de cámaras, el exceso de... Yo sé por qué lo digo. Cada uno... ...tiene un rol. tiene que asumirlo. Es un, una trinchera de lucha... ...y esa trinchera de lucha tiene que... ...cuidarse. Absolutamente. A mí hay cosas que ya en este momento... ...después de todos estos años de la revolución... ...incluyendo desde el año 92... En que insurgió al comandante Hugo Chávez. A mí no me extraña, porque la, la humanidad o el ser humano tiene su, sus debilidades. ¿Sabe qué es arrecho? Poder superar esas debilidades, pelear contra ellas todos los días asumir una posición revolucionaria y pasar por encima de cualquier miseria que uno tenga porque todos tenemos miseria todos pero tenemos que pelear contra ella el comandante Hugo Chávez no es, no es una convocatoria nada más el presidente Nicolás Maduro estaba hablando con Hugo Chávez en el pecho no es solamente el comandante presidente, es Hugo Chávez el que nos está convocando en este momento. Hacer una revisión, dejar atrás la, el ser imbécil, egocéntrico, individualista, arribista, trepador, no. Y el que sea revolucionario, y tenga al lado un trepador. Tiene que decirle ese trepador, vete a la mierda. Pues se trata, repito, de preservar la revolución. porque la revolución la revolución no es para preservarme a mí. Ni es para preservar a Diosdado, ni es preservar a Nicolás, ni es preservar... No, no, no. Es para preservar a un pueblo, nuestros hijos, nuestros nietos. Nuestra juventud tiene que estar muy clara. Convocándose, incluso aquellos que en este momento que no tuvieron la edad suficiente como para conocer a Nicolás, perdón, a, al presidente, comandante Hugo Chávez. O sea, no tuvieron el tiempo suficiente para conocerlo. Pero sí saben de lo que se logró. Quien conozca la Cuarta República sabe por qué lo estoy diciendo. Y de traiciones. Hay una bolsa gigantesca... ...de gente... ...que en los años... ...60, 70... ...traicionaron a sus propios compañeros... ...y permitieron que los mataran, los masacraran... ...Cantaura... Yumare, ...eh... ...de traidores, hay... ...pero repito... ...el que es revolucionario... No solamente tienen que revisarse a sí mismo, tienen que voltear. Para ver si el que tengo al lado es un baboso que le dice que todo lo que yo hago está bien y no es capaz de decirme, mire, coño, yo creo que esto está mal hecho. Y el revolucionario tiene que tener la fortaleza suficiente como para decir, epa, vamos a debatir eso que tú acabas de decir, ¿por qué me equivoqué? bien interesante hoy. Muy, muy importante. Sobre todo, repito, en ese regional, perdón, local, regional, nacional, internacional y todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Tenemos una oportunidad de oro. Fíjense que no es, es que la llave de esa oportunidad arrancó con ese, esa década de oro del comandante Hugo Chávez del 99 al 2011, 2012, 2013. Pero en este momento, y después de haber pasado todo lo que sufrimos, desde el momento que el comandante presidente Nicolás Maduro entró, cómo nos atacaron, nos reventaron, nos quitaron alimento, nos quitaron comida, nos robaron las medicinas, nos robaron gasolina, en alta mar como los propios piratas, y aquí estamos. Aquí estamos hoy. Nos convoca Hugo Chávez. ¿Cómo vamos en el juego, camarada? Estamos perdiendo. ¿Estamos perdiendo? No puede ser. ¿Nueve no. Siete. Sí, 9 no a 7. 9 a 7. ¿Y es el último inning? No, están cerrando los cabos. Vete, fija, porque yo no debería de ver el juego. Me vaina. Se me dio pavoso peso. Bien, vamos ahora. Vete, por favor, Guerrero. ...porque es que quiero... Eh, ...primero mostrar lo que son... ...todos los disparates que están haciendo... ...desde el... ...Hegemón... ...con los medios de comunicación... una cosa terrible... ...es asqueroso... ...ataques contra TikTok y todo esto... ...todo el disparate pues... ...vete al... ...video 13 por favor... ...y vamos a colocarlo... ...me avisas cuando lo tengas... ...¿por qué? porque es que hay... ...¿cómo es posible? ...yo no creo... ...yo, yo de verdad... ...me niego a pensar... ...que el pueblo norteamericano puede ser tan idiota... ...digo yo, no sé... coño yo me niego a pensar en eso... ...que el pueblo norteamericano se crea... ...por ejemplo, que una ama de casa ucraniana... ...le tiró una lata de tomate a un dron y lo tumbó... ...o sea, yo no, no sé... <ríe> ...bueno, hay que llevarse a esa señora... ...ama de casa para... traérsela no sé, para, para, para, para, para Estados Unidos... ...como lanzadora, porque tiene... <ríe> ...no digo... ...primero la fuerza que debe tener, ¿no? ...y segundo la distancia, ¿no? pero lo hay, lo hay, de todo hay en la viña del señor. Ojalá que el pueblo norteamericano de este ese tipo de vaina lo que hagan es reírse, ¿no? ¿Ok? Vamos a verlo, Rueda. ¿no? Moragón decía hoy, en Negocios TV, que él es experto en, en temas de guerra y todo esto, Moragón decía hoy que si Estados Unidos ve que Ucrania se pierde, que um, al frente de la OTAN se iría contra Rusia. Yo lo dudo. Y que él supuestamente, él se había entrevistado con unas una fuentes chinas, y los chinos le dijeron que sí, que, que eh, aparentemente, este, ¿cómo se llama? Que los Estados Unidos estaban pensando en que si, si perdían Ucrania, que Ucrania se ha en un negocio para Estados Unidos, más nada, para vender armamento, para la industria armamentista, que es la que está detrás del Partido Demócrata. Que Entonces, él, él, él decía que uno, eh, unas fuentes muy confiables de los chinos, le decían que sí, que efectivamente Estados Unidos. Estados Unidos no está en capacidad, ni siquiera con la OTAN, ni siquiera con, respaldado por la OTAN, no está en capacidad de irse contra Rusia. <coughs> Yo no, o sea, yo no, escúchame bien, a lo mejor yo me equivoco, pero yo no lo creo. No lo creo. ¿Qué están tapando ellos? Todos los grupos terroristas que ellos han venido entrenando. ¿O es que ustedes creen que los que están peleando en el frente son nada más que niños y viejitos? No, no, están metiendo mercenarios. Polacos, norteamericanos, europeos. Y Rusia va paso a paso haciendo una, una operación militar quirúrgica. Letonia. Mira, por favor, antes de ir para el video que quería ir, búscate Letonia. Si es que lo tenemos ahí. Niño, que vaina con la ceguera. Un Letonia. El video 12, compa. Letonia. Letonia. Vean bien. Y ya la gente, los que viven allí, los habitantes, están avergonzados de lo que hacen una vez al año. Una vez al año tienen una festividad en Letonia, en donde celebran a las tropas nazis. Y ya abiertamente lo están haciendo con todo, hasta con el apoyo de Estados Unidos. ¿Qué usted cree que está pasando con Estados Unidos? Estados Unidos está, mira, enredado con ISIS. Enredado con los grupos nazis, enredado con, lo, con, con, lo, con los que sabotearon el Nord Stream, que es un grupo fascista, nazi-fascista, que se ofreció en Noruega. ¿Eh? La CIA trabajando por detrás. Estados Unidos está súper enredado. Y encima de eso, tienen un presidente que quiere reelegirse y ni siquiera sabe dónde está, dónde está parado. Se pierde. Y apareció el otro día la Pelosi, no me ayudes, comadre. Ay, no me ayudes, comadre. Ya con Pelosi y dice, ay, pero es que él está perfecto para ser presidente, es menor que yo. Y la Pelosi ya está casi en los 90 años. Ay, por favor. Por favor. ¿Eh? Eso es lo que está pasando con Estados Unidos. Están tapando toda la basura. lo claro que, chico, este tipo, el tipejo este, de, el, el portavoz de la Casa Blanca, hablando de, de, de injerencia. ...de injerencia rusa injerencia china. ¿Qué país más injerencista no, fue Estado, no ha sido Estados Unidos? Por favor. Que es peor todavía? Bueno, no solamente injerencia, sino que ha invadido, ha asesinado... Ha, ha, ...ha cometido delitos de lesa humanidad. Y salen corriendo a decirle a la Corte Penal Internacional que dicho sea de paso... ...y si ustedes recuerdan, el mismo Donald Trump... ...agarró... ...y amenazó... A ese tribunal, si le juzgaban por crímenes de lesa humanidad, a unos soldados que, que cometieron este, eh, delitos, crímenes de guerra en, en, en Afganistán. Y ahora salen, tú sabes, sí, sí, a que mete preso a Putin. Putin lo quiso hizo fue reírse. La respuesta mejor fue la de Medvedev, del vicepresidente de seguridad de Rusia. Dijo así bien, claro, la Corte Penal Internacional sabe qué hacer con ese papel y dónde utilizarlo. Y puso así, en el mismo Twitter, puso un rollito de papel toalé. de diez Te lo decía así bien, claro, la Corte Penal, ya saben lo que pueden hacer con ese papelito. Así que van a meter preso a, a Putin. ¡Preso! Eso te da pie también para, para decir, concretamente... Que la ONU no sirve. La ONU no sirve. Sirve para los intereses de los gringos y de los cuatro bichitos que siguen a los gringos para arriba y para abajo. ¿Quieren verlo de Letonia? Eso da coge un videito chiquito, rueda. Y lo hacen abiertamente, camaradas. Igual que el otro día llegó Zelensky y le puso yo no sé qué, la, una cruz a, a, un, a uno que le llamaban... Coño, ¿cómo era el nombre que le pusieron? Vale? Da Vinci. Da Vinci. Porque estaba peleando desde los 17 años. Era un, era un guerrero ucraniano. Era un úcro un, un ucro guerrero eh, este, antirruso. ¿Eh? Pero se está expandiendo, y la y la vaina es que la gente está resintiendo, los, los europeos están resintiendo eso, pues se están encontrando arrinconados con la ideología nazi. Arrinconados. Llegó Macron, ¿qué hizo Macron? ¿Qué hizo Macron? Ah, no, van, no me van a aprobar por vía Congreso o parlamento, no me van a aprobar subir, escuchen bien, subir la edad de jubilación de 62 a 64. Es decir, echando para atrás todas las, las reivindicaciones que tienen en pensiones los, los viejitos pues, en, en Francia. Se le prendió el país y él, como si nada, no está pasando, le acaban de montar una moción, la, la, la oposición le acaba de tirar una moción una moción de censura para ver si lo sacan del poder. Si él ganó las últimas elecciones y tenía al pueblo en las calles, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ganó? Y teniendo todos los problemas que tiene ahorita Europa. Con movimientos nazis haciendo lo que le, lo que le da la gana. Están repitiendo el mismo capítulo de Hitler en el momento en que sacaba a sus huestes para las esquinitas a caerle a golpes y a palos y, y a agredir a todo aquel que esté a favor de Rusia. Y están dándose cada vez más manifestaciones, pidiendo el cese de la agresión a, a, a, de las sanciones a Rusia y conversar para retornar al gas ruso. Cada día más. Vamos a ver ahora, compadre, búscame ahí. Para que ustedes vean la corrida de, de quiebras de bancos. Eso fue terrible. Esta semana ha sido y lo que, la que viene. La que viene va a ser peor. Y ya está listo, pues. Lo que ellos venían negando desde que entró el año. Yo voy a recordar lo que dije entrando el año. Y estos señores sacaron lo que tenían en reserva para poder aplacar lo que es ya inaplazable. Es la caída del sistema financiero mundial, el que ellos con el que ellos han aplastado a todos los pueblos del mundo. Se acabó, eso se agotó. Razón tenía el presidente Nicolás Maduro cuando lo dijo en, el, en, el, en la reunión virtual con, con el Partido Comunista Chino, con Xi Jinping. Lo dijo: los, los imperios se agotaron, se agotaron. Vamos a verlo, rueda. Video 5. <risa> a dice Putin. Y ahora el que dice, y ahora qué? y ahora aquí. Pues tú sabes que desde el tiempo de Yeltsin, cuando empieza el desmembramiento de todo la aparato, o sea, el desmantelamiento de todo el aparato soviético y de las empresas siderúrgicas que las vendieron a, a precio de gallina flaca. todas las empresas del Estado las vendieron, las, las remataron. Pues. Y surgió esa oligarquía que le hizo mucho daño a Rusia, ¿verdad? que fue la, la era de, de Yeltsin. Y muchos de ellos, millonarios y todos ellos, se fueron al exterior porque supuestamente en, en el exterior le guardaba más. Claro, yo creo que muchos de estos oligarcas no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, por ejemplo, con Gaddafi en Libia. <ríe> o, por ejemplo, con esas sanciones que le empezaron a aplicar a medio mundo, ¿no? Y se las terminaron aplicando estos pajaritos, ¿no? A ellos mismos a la oligarquía, ¿no? Cuando llega Putin, que creo que llegó en el 2000, él llegó más o menos igual que igual que Chávez. Llegó más o menos en el mismo. Putin lo que, primero que hizo fue sentarse así, dice, ustedes tienen sus empresas, dedíquense a hacer negocios. Yo me dedico a gobernar. Y sobre todo me voy a dedicar a gobernar y a que ustedes paguen. ¿Eh? Así fue el comienzo, fue el comienzo una lucha grande, grande contra la corrupción dentro de Rusia, de la era Yeltsin, y hoy hay control. Digamos usted, la, la, la, la gobernadora esta, yo no sé de qué estado de de, de Estados Unidos, que agarre y dice que, bueno, que China tiene un proyecto a dos mil años. <ríe> qué desconocimiento de lo que es China. Qué desconocimiento. Claro, lo que sí tenía China, es que se le cumple ahorita el 25, 2025, es un plan a 50 años. Y van a renovar ese plan, porque ahora sí en firme, ellos, ellos en el 2025, ellos tenían pautado ya llegar como hegemón económico. Ya comenzó un nuevo proceso, creo que anterior a 2025, ya comienza un nuevo proceso de modernización, de irse a los campos, de producción de alimentos, es decir... China y Rusia nunca dejaron, o sea, nunca, pues te digo, por ejemplo, en el caso de Yeltsin, sí, pero Rusia y China, Putin y Xi Jinping, y los chinos desde atrás, desde, desde varios presidentes anteriores, le dedicaron especial atención a lo que era la producción. La producción de bienes, bienes y servicios, producción tecnológica, producción, es decir, se dedicaron a eso. Mientras aquellos estaban shh, haciendo negocios especulativos de Wall Street. Le salió caro. ¿Eh? Búscame por ahí el que le sigue, que es este... Lo, está bien, hermano, porque es la forma en que lo dice Nos estamos enfadados con la Unión Europea. Es una, una camarada española que trabaja en RT, Contrapunto creo que se llama el programa, y hace un análisis bien, bien, bien... ...bien interesante ...con relación a lo que está pasando en la Unión Europea... ...Rueda... ...yo no me voy a ir hoy... ...sin pasarles dos videos... ...escuchen bien, porque este está... ...más que explicativo de lo que está pasando en Europa... ...pero hay que... ...ver qué está pasando en Francia... ...Francia... ...Guerrero... ...ponte pila con Francia... ...el video 11... ...verdad... Y después vamos a ir por un video que me parece bien interesante, que tiene que ver con el ganador de estas quiebras de banco. ¿Sabían que había un ganador? Ajá. Yo dije el otro día que estas quiebras son... A ah, mí me da la risa, porque la, o sea, técnicamente explicándolo dicen que no tienen dinero. ...pero realmente es que mucho del dinero lo sacaron... ...dicen, bueno, no podemos seguir financiando guerra... ...lo sacaron y se lo llevaron a los paraísos fiscales... ...y dejaron a los, a los cuentavientes... ...es decir, a los pendejos... ...lo dejaron sin real... ¿Sí? ...y están esperando por supuesto con el rescate... ...ellos piensan arrancar de nuevo... ...eso es lo, lo que llaman ilegal... ...o sea, lo que es la banca ilegal... Pues. ...lo hacen desde... ...la City en Londres... Este, lo hacen en... estamos hablando de la Commonwealth, ¿verdad? Y de los, de, los, de los paraísos fiscales que tienen. Pero hay algo bien, bien bueno, que es un nombre que saltó por ahí y viene saltando en negocios TV, ¿verdad? Pero eso lo vamos a pasar después. Primero vamos a pasar qué es lo que pasó en Francia, la democracia francesa. Llegó el presidente y dijo, ah, no me van a aprobar la ley donde le estoy quitando dos años a los a, a los pensionados, o sea, le subo la, el techo de los años, eh, no me lo van a aprobar por parlamento, entonces lo metió por decreto. Pero ¿y qué está pasando en Francia? Ya les están diciendo que lo hicimos con Luis XV, creo que algo así, con la guillotina, y podemos hacerlo también contigo, Macron. <ríe> la gente está recha en la calle. Vamos a verlo. Rueda. ¿Sabes qué estoy recordando? ¿Te acuerdas del famoso gang en la mafia de Lima? No hay ni uno. No hay ni uno. ¿Y está pasando lo mismo en Europa? Me acuerdo cuando Macron y varios en Europa? Ah, reconocemos a, a la cosa esa... <risa> del, del, del gobierno de no, Narnia. No, no, no, reconocemos a, a Nicolás Maduro. Coño, vale. Yo no he pasado los videos completos de lo que está pasando en Francia. Están hablando a los viejitos y les caen a palos. viejos. rollo a los viejos. A las mujeres. rollo y las tiran contra el piso, jalándolas por los pelos. Eso video no lo he pasado. Agresión. Ah, no se violan los derechos humanos allá. ¿Se fijan por qué el presidente Nicolás Maduro tiene toda la razón cuando le agarre y dice nosotros, a nosotros nos están viendo desde Europa y nos ven desde el mundo? Aquí nosotros tenemos una tremenda responsabilidad una tremenda tarea. Y hay que cumplirla. Ahora, <coughs> tú sabes que en medio de esta crisis bancaria, así como salta a veces Soros por allá por el Foro Económico Mundial, y después hablaron del reseteo, el gran reseteo y aparecieron todos pues, los dueños de los capitales. ¿eh? Hablan de la transhumanización, de yo no sé qué, de cómo hacer. Pues, bueno, te, andan con, con unas teorías terrible. Antes de la caída de, de esta debacle bancaria, sonó un hombre y se me ocurrió investigar quiénes son. Creo que ellos comenzaron a funcionar en 1988 y hoy son dueños casi de todos los bancos del mundo. De hecho, ahorita en la corrida bancaria están comprando bancos... ...grábense este nombre... ...Black Rock... ...vamos a ver el video... ...Rueda... ...ustedes se imaginan... ...es una empresa que la fundaron... ...en 1988... ...creo... Bueno. ...empieza en Estados Unidos con cuatro vainitas... ...y de repente domina el mundo... ¿Ustedes se imaginan el chorro de dinero que ha pasado entre lobbies, sobornos, vagabundería, Porque eso no lo hace un pendejo cualquiera. Y son los que están ahora mismo, camaradas, ahora mismo, son los que están sirviendo de rescate a sus bancas. Pero yo no sé por qué tengo la ligera impresión... que van a terminar por no salvar a nadie ¿Eh? ellos tienen sus explicaciones técnicas pero se habla en este momento de que es una crisis peor que la del 2008 yo lo dije en una oportunidad y humildemente yo no soy economista pero desde el año 2008 ellos vienen corriendo la ruga 15 años y les llegó el momento Los tiempos de ahora son interesantísimos. Interesantísimos. Llegamos al final, ¿verdad? Perdimos. No importa. Cuba los espera ya en la, en la bajadita, ¿verdad? Mañana. Sí. Cuba mañana. Mañana es el, la final. Cuba, Estados Unidos. No y sus campeones quedarían... ¿Uno de los dos? ¿Y tercer puesto? Eso va un par de, para la semifinal. Ajá. El que gane ahí va para la final. Va para la final. ¿El que gane aquí? Sí. Entre Cuba y Estados Unidos. ¿Y quiénes son los otros que van para la final? Eh, Japón-México. Japón-México. ¿México ganó? Sí. O sea, México va para la final. No, México va a jugar con Japón en el días también. Ah, ok. Sería entre Japón-México el que gane y entre Cuba y Estados Unidos el que gane. Aló ah, estaba en estos días contentísimo, ¿saben? Contentísimo. Bueno, nos vemos el próximo martes. Dios me los bendiga a todos y viva Venezuela. Chao. El que ha sido marinero, cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz. de cristiano, yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo